Bienvenidos mentes brillantes. Bienvenidos a un nuevo video en el canal Tona Belira. Si estás en el proceso de aprender una nueva lengua, por ejemplo la lengua alemana, la lengua inglesa, y quieres trabajar tu pronunciación, quieres mejorar tu pronunciación, en este video te voy a mostrar una herramienta bastante útil que te puede servir un montón en el proceso de ir mejorando y trabajando tu pronunciación, que es el alfabeto fonético. Vas a entender qué es y para qué te puede servir en tu proceso de estudio. Así que, los kids. ¿Has escuchado alguna vez del alfabeto fonético? O quizás te has dado cuenta cuando has buscado una palabra que, con, que no conoces en un diccionario que atrás de la palabra hay unas paréntesis rectangulares que tienen ciertas letras raras. Y te has preguntado qué es y cómo se puede entender esto. Bueno, esto es el alfabeto fonético. Tiene unas siglas en inglés que es IPA. Eh, no confundiéndolo con el IPA que es el, la cerveza. IPA acá por las letras en inglés International Phonetic Alphabet. Que es alfabeto fonético internacional. Y... Es un alfabeto que se ha inventado para poder representar todos los sonidos de los idiomas en el mundo. ¿Y por qué han hecho eso? La idea atrás está bastante inteligente porque, por ejemplo, aunque en diferentes idiomas compartimos las letras del alfabeto latín, por ejemplo, en español utilizamos la misma forma de escribir como en el alemán, o en el inglés, en el francés pero la forma como un francés o un inglés, un español, un mexicano pronuncia la misma letra no es la misma. Entonces, a la hora, sobre todo a la hora que queremos aprender una nueva lengua, nos encontramos en la situación que tenemos en la letra, pensamos que sabemos cómo pronunciarla, pero en realidad en ese idioma se pronuncia de otra forma. Aquí entra el alfabeto fonético que nos puede resolver las dudas y nos indica de qué forma tiene que salir el sonido, cómo debe sonar, cómo se debe emitir el sonido. En breves palabras, ¿cómo funciona el alfabeto fonético? Bueno, los sonidos están representados por letras en latín, letras como los conocemos y también letras en griego y además el alfabeto fonético contiene mucha información sobre de qué forma se debiese generar el sonido, por ejemplo, describe las ubicaciones en, en la cara, en la boca, en la garganta, de dónde tiene que salir el sonido y de qué forma se debiese emitir, por ejemplo, de, de forma que fluya el aire de forma libre o que se emita el sonido con mucha presión. En fin, contiene bastante información técnica pero para tu proceso de estudio de una, de una lengua, sobre todo al inicio, no es importante que te aprendas en detalle todos esos tecnicismos o todos esos detalles. Lo que sí, punto uno, punto básico, es... Súper útil ya saber de su existencia, saber que existe un sistema o una sistematización que alguien ha hecho para poder describir los sonidos, algo que te puede servir a lo largo de tu recorrido de aprender una nueva lengua y también te puede servir en decir voy a tomarme un poquito de tiempo de vez en cuando para generar una práctica de trabajar con ese alfabeto fonético para ir familiarizándome con esa forma de escribir porque eso sí al mediano o largo plazo va a tener una tremenda ventaja para ti, una tremenda aceleración de cuando quieres aprender vocabulario nuevo, que ya simplemente puedes mirar ese, esa forma de escribir de la fonética y te va a quedar pero súper claro cómo debe sonar, de qué forma te voy a emitir el sonido y cómo va a sonar esta nueva palabra que me quiero aprender. Te voy a dar algunos ejemplos para que te hagas una idea en lo práctico cómo se representan los sonidos con el IPA, con el alfabeto fonético. Así que vamos allá. Tenemos acá algunas palabras en la lengua alemana, algunas palabras donde en el lado izquierdo puedes ver la representación de un sonido en las paréntesis rectangulares. La primera palabra que tenemos ahí es LIT, lo cual en alemán significa la canción, das LIT. Y tenemos un sonido de una I larga. Lead. Por lo tanto, eso en el alfabeto fonético está representado por una I y al lado de esa I se colocan dos puntos y esto significa que alargamos el sonido de la letra que anteriormente se coloca. Segunda palabra, frisch. Tenemos la misma letra, tenemos una I, pero en este caso la pronunciación es breve, es cortada. Frisch. Significa fresco en alemán. Frisch. Luego tenemos Schnee, der Schnee, la nieve en alemán. Nuevamente sonido prolongado, esta vez tenemos una e larga y colocamos la e y los dos puntos representan que necesitamos alargar, prolongar ese sonido. Y su contrario, su mismo sonido pero más breve en la palabra net, net, que contiene la misma e pero la tenemos cortada. Timota, mota. La M es un sonido que lo generamos con la boca cerrada y también es un sonido que es nasal. Y ¿Nasal qué significa? Significa que el sonido sale... Tiene algo que ver con la nariz, que la nariz está involucrada en la emisión de ese sonido. Ahora, cuando uno por primera vez genera descripciones de los sonidos que se hacen, es un poquito abstracto. No sé si te pasa lo mismo. A mí me pasa cuando Trato de explicar el sonido, me doy cuenta que no me he hecho esas preguntas, pero es normal que sobre todo con tu lengua materna no, no te has preguntado de qué forma hago el sonido, de cuál lugar sale y cómo emito el aire, por ejemplo. Pero sí, esa información puede ser súper útil a la hora que estás aprendiendo alemán o inglés en entender con más detalle, tener como un pequeño manual de saber más información cómo como generar esos sonidos en, en otra lengua, en una lengua nueva donde algunos sonidos por ejemplo no los tienes en tu lengua materna y ahí sí es súper útil, es un muy buen ejercicio de elevar la conciencia, de generar mayor conciencia sobre dónde está mi lengua, qué está haciendo la garganta, está involucrada en la nariz, en este sonido o la S está vibrando o está más fuerte o suena como una Z porque todo eso es información muy útil para tú afinar el oído, distinguir mejor diferentes sonidos y luego nuevamente acelerar el aprendizaje de tu vocabulario luego que te interesa y quieres agregar a tu conocimiento Las Papier. Papier significa papel en alemán y la P en alemán es un sonido que se emite también con, la, con los labios apretándose y es un sonido muy fuerte y muy cortante. Papía. Finalmente, al final de esta lista tenemos dos palabras que es un similar sonido, pero acá te puedes dar cuenta qué, qué significa tener el aire fluyendo de forma libre, de forma sin obstáculo y por lo contrario sí presionar el aire y sí generar menos espacio para que pueda salir. Veamos esto en un ejemplo. Die Hand. Die Hand es la mano en alemán. Die Hand. Y es un sonido de, que sale desde nuestra garganta, pero sale sin ningún sin ninguna interferencia. Sale que simplemente emitimos aire o metemos aire hacia afuera. Y al contrario, en la palabra Ich, que es desde la misma ubicación de nuestra garganta saliendo un aire, pero en este caso... Si sí, obstaculizamos el aire, no lo dejamos salir de forma libre y suena más apretado, suena más presionado Ich, que es yo en alemán representado en el ipa, en el alfabeto fonético de una C con una como pequeña ola abajo es el sonido Ahora, como resumen de este video Primer punto, no es necesario que te metas en detalle, en profundidad a todo lo técnico que tiene que ofrecer el alfabeto fonético punto 2 si sí es útil pasar un poquito de tiempo de vez en cuando cuando te enfocas en tu pronunciación de ir familiarizándote con el alfabeto fonético su forma de escribir y cómo están representados los diferentes sonidos y ahora en la última parte de este video te quiero mostrar cómo esto se pudiese ver en la práctica en tu estudio rutina de estudio ¿qué puedes hacer en en, qué puedes tú hacer en tu día a día de estudio te dejo en la caja de la información dos páginas web que te pueden servir para hacer ese ejercicio una página que en su versión gratis puedes colocar una cantidad de palabras y luego te muestra su forma de escribir con el alfabeto fonético y la segunda página que es el dictionary hay, en diferentes idiomas uno puede colocar palabras o puede encontrar palabras que están escritas con su fonética y adicionalmente los podemos escuchar como audio, porque aquí viene el ejercicio. El ejercicio es ver visualmente una palabra escrita en otro idioma y al mismo tiempo ver también su forma escrita del IPA, del alfabeto fonético, para simplemente ir entrenando la vista, entrenando el oído de cómo se escribe, cómo se escribe la fonética versus cómo suena. Para terminar este video, hagamos un breve ejercicio. Primera palabra, plan, plan, de a plan, en alemán, el plan, de a plan. Como ves, acá no hay nada raro, nada extraño, son las mismas letras que conocemos. Segunda palabra, tag, tag. aquí ya... Tenemos la misma situación que hemos tenido en los ejemplos. Tenemos un sonido que se prolonga y eso se representa por los dos puntos. Tac Y también la G al final no suena como una G, sino suena como una K. Tac. Schule. Die Schule". Acá el sonido SCH en alemán, que es SH, se representa por una S como alargada. Y luego una U larga. Schule. Listen. Listen. Aquí una E larga, luego tenemos una S Pero la S en alemán no suena como una S Sino suena como una Z Porque tiene una vibración agregada en su pronunciación Listen. Y luego la EN no se escucha Sino simplemente se escucha la N Que corta, como que acorta la palabra Por eso ese pequeño coma abajo de la N Listen schön schön otra vez SCH es representado por una s alargada y la o con la, con la raya cruzada representa el umlaut en alemán el umlaut que es ö que también se pronuncia de forma larga schön y finalmente la palabra ti t die idee y aquí puedes ver que hay un pequeño apóstrofe después de la i que representa que hay como una breve pausa después de la I es y luego tenemos una E alargada en fin con este video cortito pero con un poquito de detalle técnico te quise mostrar que existe esta herramienta que es el alfabeto fonético que te puede servir en tu estudio que puedes ir familiarizándote de a poco pero que es una buena inversión en tu rutina de estudio, porque luego vas a poder utilizarla cuando ya la tienes más trabajada, más practicada para acelerar tu proceso de buscar y adquirir nuevo vocabulario. Espero que te fue de mucha utilidad y me puedes comentar si ya has practicado un poquito utilizar ese, esa herramienta, si te cuesta o si lo encuentras intuitivo y fácil. Dale un maquillaje al video si te gustó. Me alegro vernos en el siguiente video. ¡Bien, sonís